WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes familia. Esperando que se encuentren muy bien. Les saluda a Shanira Blanco. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Para hoy, martes 4 de octubre. Estamos listos, familia, para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que serán certificados por nuestro auditor.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 con Double Play en la farmacia Genesis allá en Patilla y mire por la cantidad de 50 mil dólares. ¡Qué emoción! Muchas felicidades a ese ganador o a esa ganadora. Lo que significa que para mañana miércoles Powerball subió a 353 millones. Señores, hay que jugar mientras que el Loto Cash no se queda atrás. Mañana miércoles también. Un millón. 140 mil dólares que te lo dan. En un solo pago, al igual que la doble revancha que también subió a 125 mil dólares, que son buenísimos. Pregunta, ¿ya usted tiene nuestra aplicación de lotería electrónica? Excelente, si la tiene debe de actualizarla para que usted pueda participar en otros sorteos y en promociones también.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 Número uno, número uno, siguiente número del Pega 4, señores, número 5, 5, último número. Es el número uno, es el número uno, número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy. Es el 4, 1, 5, 1, 41, 51. Y muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los sorteos de la tarde de hoy.